Hola a todas y a todos y bienvenidos a este primer vídeo de la unidad de funciones. Hoy vamos a ver qué es una función y para qué sirve. Vamos a empezar con un ejemplo. A lo mejor habéis oído que vivimos en la era de los datos. Cada día, cada uno de nosotros y nosotras generan montones enormes de datos. Cada vez que compramos algo o cogemos el metro o simplemente entramos en internet, esa información se queda grabada en una base de datos. Y eso, multiplicado por todas las personas que vivimos en el planeta, es una cantidad de información descomunal. Es lo que se conoce como Big Data. Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría utilizáis el buscador de Google a diario. Pues cada vez que buscáis algo, bueno, cada vez que alguna persona del planeta busca algo, Google se lo apunta. Y se realizan millones de búsquedas cada día. Pero claro, toda esa información que Google recoge le sirve de bien poco si no la organiza de alguna manera para poder sacar conclusiones. Pues bien, una manera de hacer esto es mediante funciones. Por ejemplo, pongamos que queremos estudiar el uso de las redes sociales en España. Eh, pues podríamos hacer algo como, como esto. Eh, en esta gráfica observamos el número de búsquedas de cada una de, de estas tres redes sociales eh, en España, desde 2014 hasta 2020. La he sacado eh, de una herramienta que se llama Google Trends, que es abierta y es gratuita. Podéis entrar y buscar cualquier palabra o grupo de palabras, ponéis un intervalo de tiempo y un lugar. Y os enseña el número de búsquedas que se han hecho, que contenían esa palabra eh, durante cada día del intervalo en ese lugar. Eh, y si os fijáis esta información está muy bien organizada aquí en el eje horizontal tenéis eh, los diferentes días desde el 1 de enero de, de 2014 hasta hasta hoy y en el eje vertical eh, tenéis el número de búsquedas eh, que ha habido cada día bueno aunque en realidad lo pasa a porcentajes o sea si os fijáis la escala va desde 0 hasta 100 porque eh, pasa el número de búsquedas a, a, a un porcentaje donde 100% es el número, de, el número máximo de búsquedas que ha habido en el intervalo, y 0% es que no ha habido ninguna búsqueda. Pero con la, con la información así organizada, pues ya podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, 20, que es la línea amarilla, era la red social que estaba de moda cuando yo estudiaba tercero de ESO. Pero pero fue decreciendo ¿no? y al final en 2016 cerró. Y entonces hoy en día ya no la utiliza nadie, evidentemente. La línea azul es, es Twitter, ¿no? que si os fijáis estaba decreciendo, hasta que aquí al final, en, en el último trocito, parece que sube un poco. ¿no? A lo mejor tiene que ver con la pandemia ¿no? y el confinamiento, que estaba todo el mundo encerrado en casa ¿no? y no teníamos nada mejor que hacer que, que tuitear. Y la línea roja, en cambio representa a Instagram ¿no? y, ha, y ha ido subiendo poco a poco desde el principio hasta que ha superado a, la, a las otras dos redes sociales, y estoy seguro que, que será la que, la que más utilizaréis. ¿no? Pues así, a partir del número de, de búsquedas en Google de, de cada red social, hemos conseguido obtener información, sacar conclusiones sobre la evolución del uso de las distintas redes sociales en, en España en este periodo de tiempo. Y si os fijáis, lo único que hemos hecho ha sido relacionar eh, dos variables. Por un lado, el, el tiempo, ¿no? los diferentes días, y por otro lado, el número de búsquedas. Entonces, a cada día de, en el tiempo le corresponde un número de búsquedas de cada red social. Y esta relación, que, que, es, que es muy sencilla, ¿no? pero nos ha permitido sacar muchas conclusiones. Y esta, esta relación es lo que, lo que es, es realmente una función. Entonces, vamos a definir eh, lo que es una función, ¿no? para, para que nos quede claro. Una función es una relación entre dos conjuntos, de manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Claro, hablamos de conjuntos porque, porque lo más normal es que sean números, pero, pero pueden ser cualquier cosa. Pueden ser un conjunto de personas o un conjunto de, de días, como en el ejemplo anterior, o un conjunto de figuras o de colores, de lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, teníamos un conjunto que eran los días, desde, desde el 1 de enero de 2014 a, hasta hoy, y otro conjunto que era el, el, el, el número de, de búsquedas, ¿no? que, que es un conjunto que está formado por, por todos los números naturales, ¿no? porque puede haber cero búsquedas, una búsqueda, dos búsquedas, etc. Entonces, a cada día... Había una función que le asociaba el número de búsquedas que había habido ese día. ¿no? Entonces teníamos una función amarilla, ¿no? que era la de 20, una función eh, azul, que era la de Twitter, y una función roja, que era la de la de Instagram. Y entonces a cada una de estas funciones, a cada día, le asociaba un número, que era el número de búsquedas. Entonces esto se suele comparar con una máquina, ¿no? una máquina en la que tú metes una entrada, un, un dato de entrada, y la máquina A lo transforma y te, te saca una salida, ¿no? que se llama la imagen del dato que tú, que tú has metido. Y lo, lo más importante es eso, que para cada dato que, que tú metes en la máquina solo sale una salida. Aquí tenemos eh, otro ejemplo. Eh, aquí tenemos un conjunto de diferentes polígonos, diferentes figuras planas, ¿no? Y un segundo conjunto que, que está formado por colores, ¿no? Y hemos construido una función que a cada eh, figura le asocia su color, ¿no? Por ejemplo, al triángulo le asocia el color rojo, al rectángulo le asocia el color amarillo y así. Entonces, hay, en una función hay dos variables implicadas. La primera es eh, la que se llama la variable independiente. ¿Por qué? Porque son los valores que nosotros introducimos en la función. Y la otra variable es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque está formada por los valores que nos devuelve la función y que dependen del valor que nosotros hayamos metido. En este caso, la variable independiente serían los polígonos y la variable dependiente serían los colores. En la variable independiente se suele representar con una X y la variable dependiente se suele representar con una i. En el ejemplo de las, de las búsquedas el, la variable independiente serían el tiempo, ¿no? los días, y la variable dependiente serían le, el número de búsquedas. Ahora vamos a ver qué no es una función, porque claro, hemos dicho que a, en una función a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida que se llama su imagen. ¿no? Por ejemplo, en, en la primera función, en la, de la, en la de la izquierda, a cada número le hemos asociado una letra. ¿no? Da la casualidad que, que a los números 2 y 3 le hemos asociado la misma letra, la, la letra C. Pero eso no hay problema. O sea, nosotros metemos el, el 2 en la función y la función nos devuelve la letra C. Metemos el 3 en la función y la función nos devuelve la letra C también. Pero no hay problema. Lo que no puede pasar es lo que sucede en el diagrama de la derecha. Que cuando metemos el número 2, la función nos devuelve dos, dos letras. ¿no? Eso no puede ser. O sea, para cada valor que nosotros introduzcamos, solo puede haber una única imagen. Y ahora vamos a ver eh, cómo podemos eh, representar eh, las funciones. ¿no? Porque las funciones se pueden expresar de muchas maneras. por ejemplo Podemos eh, describir lo que hace una función, como hemos estado haciendo hasta ahora, describirlo con palabras. Podemos hacer un diagrama ¿no? con, con, con dos, dos conjuntos ¿no? representados con, con círculos y, y flechitas ¿no? que, van, que, que asocian cada, cada valor de la variable independiente con su imagen y, y tal, ¿no? como, como hemos visto también. Otra, otra manera es mediante una expresión algebraica, ¿no? o mediante una tabla, o mediante una gráfica. ¿no? Pero lo que es importante eh, darse cuenta es que ni la gráfica, ni la tabla, ni la expresión algebraica, ni, ni ninguna otra expresión son la función en sí misma. La función es la relación que existe entre las dos variables. Y la gráfica, la tabla, etcétera, son maneras de representar, esa relación, de describirla, de, de pero, pero la, la función es la relación en sí que existe entre las variables. Entonces, eh, aquí tenemos un ejemplo, la expresión verbal de, de esta función dice la función f que, se aso que asocia a cada número su cuadrado. ¿no? Luego tenemos el diagrama, ¿no? donde es, en el primer conjunto se ven, se ven diferentes valores de, de la variable independiente, como el 3, el 1, el 0, ¿no? y les asocia en, en el segundo conjunto su, su cuadrado. Por ejemplo, al 3 le asocia 3 al cuadrado que es 9, al 1 le asocia 1 al cuadrado que es 1, etc. Luego tenemos la expresión algebraica. La f es el, el nombre que le ponemos a la función y luego se representa entre paréntesis el, el valor de entrada que, que introducimos en la función y luego ponemos que eso es igual a su imagen entonces por ejemplo podríamos poner f de 1, ¿no? en lo, en los paréntesis se leen como d, ¿no? o sea f de 1 sería 1 al cuadrado que, que, que es 1, f de 2 sería 4 ¿no? que, que es 2 al cuadrado y entonces para generalizarlo se, se utiliza la letra x no y entonces la imagen de un valor x es x al cuadrado. no Y así hemos expresado con lenguaje algebraico la, la relación ¿no? entre, entre las variables. Luego podemos hacer también una tabla ¿no? que... Um, que en, en una columna podemos poner los diferentes valores de la, de la variable independiente y en la otra columna los valores eh, de la variable dependiente que, que corresponden a, al valor que hay en la columna anterior. Por ejemplo, eh, al 3 le asociamos 3 al cuadrado que es 9, ¿no? al 1 le asociamos 1 al cuadrado que es 1 y así, etc. ¿no? Ponemos puntos suspensivos porque, claro, no podemos escribir todos los valores. Y finalmente la gráfica, ¿no? Que, que es como lo primero que hemos visto ¿no? que teníamos en, en el eje horizontal tenemos la variable independiente y en el eje vertical tenemos la variable dependiente bueno de todas maneras eh, en el próximo vídeo eh, aprenderemos a pasar de unas representaciones a otras eh, pero lo importante que, que, que quiero que os quede claro hoy es el concepto de función, qué es una función y y también me interesa que, que os deis cuenta que las funciones aparecen en todo tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en las noticias es un, es un ejemplo de, de, una, de una situación en la que aparecen funciones todo el tiempo. Entonces, os invito a que, a que busquéis ejemplos en vuestro entorno de relaciones entre, entre variables que sean funciones y también de relaciones entre variables que no sean funciones y que intentéis identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.